Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, esta vez escenario aquí en Túnez, tres zonitas por conquistar, he salido con tanques de la URSS, un BR de 7.3, el T-44-100 hacía tiempo que no le da vidilla, es un vehículo que me gusta bastante, y como... Si habéis visto algún vez mis vídeos, sabéis que cuando salgo desde la zona sur, desde esta parte, habiendo tres zonas, voy siempre de cabeza a la zona A. A toda pastilla, cruzando por aquí, por este desfiladero, pegándome en las rocas y directamente de cabeza hacia la zona al loro, que es justo esa parte de ahí donde suelen ir los más rápidos colocarse. Por lo que ahí me meto toda pastilla, venga tengo un compi, el M41 aquí. Que entra rápidamente a la zona, igual que yo. Muy bien, estupendo, compi. Venga, empezamos a capturar la zona. Nadie más ha pisa pisado ninguna zona. Ni ellos ni nosotros. la zona C, nuestros compis van todos ahí en filita, ordenados. Cruzando el puentecito. Venga, estupendo, zona capturada. Vamos a ver quiénes son los pajaritos que poco a poco van apareciendo. Por aquí. Venga, estamos aquí los dos tanques ligeros y tanque medio aquí con... A ver, a ver, a ver. No hay marcas. Todavía el jefecillo sigue ahí entre... ahí, A ver qué es lo que hace. Mi compa ahí se ha metido justo ahí en el charquito detrás de esas piedras. Buen sitio. Igual que este. Bueno, yo personalmente prefiero meterme aquí debajo de los arcos. Ahí marcarán que pesado. Miren, cua. aproximadamente está un cuadrante. Un cuadrante. Aquí son 225 metros. Venga, ¿a quién disparas? Eh. Caza carros A ver, a ver, a ver Caza carros Ahí está el colega, ¿eh? le zurran Venga, ¿qué es esto? Ahí está, perfecto Va y va por mi compi Nada, te he del culo Si caza carros, sigue ahí Venga, recarga rápido Bien, la iniciativa es nuestra, vamos El tío sigue disparando, vamos a por él A ver, a ver, a ver Sí, sí Sigue marcándolo, eh. parece que está muerto Pero no, no, no, no lo está así ah, que ahí, parecía, parecía Venga, vamos a ver Vaya, he dado el inclinado Este parece que es el Eh, ¿qué es esto? Otro visitante Este nos acaba de tocar Venga Ahí, perfecto, abajo, un poco más abajo El blindaje inclinado, ahí nos Antes nos hizo una mala jugada Y ahora aquí abajo, ese blindaje es un poco Más blandito bueno, tenemos a ese que es duro Parece que es un Hoichi Producho un, un cazacarros japonés Y venga, vamos a ver A cubrirnos aquí, colegas Es duro, eh, ese cazacarros pues Parece que hay dos El otro no es sé que cazacarros es No sé, no me dio, apenas medio tiempo Venga, vamos a intentar flanquear Estos pollos, otro cazacarros La marca por allá arriba, vamos a ver dónde están No, mi compi sigue ahí metido Ahí abajo Vamos a ver si a alguno se le ha ocurrido bajar por estos arquitos Venga, no la no estamos jugando Nada, nada, nada nada A ver, a ver, a ver Ahí está el colega Crítico, venga Venga, es un japonés De estos, esto es más duro Pero es, que es durísimo pues ha fallado, le ha dado la pared, ¿no? Porque. Venga, vamos. ¿no? El tío se mueve, el tío sabe, el tío sabe. ¿Sabe qué? El lateral justo de la parte de atrás es su punto débil. Pero es que este tanque con ese blindaje inclinado es fenomenal, Venga, también hay otro más ahí. Un tanque ligero. Venga, vamos a intentar meterlos aquí en medio. Venga, a ver si el tío me gana a la vez. Venga, pacto. Venga, a ver si me da tiempo de darle zapatilla a este y que este no se mueva. Venga, compi, dale caña a ese. Lo tienes de lateral. Venga, hombre pasa por intentar coger y hacer demasiado si lo hubiera ganado en velocidad a este lo tengo ahí, lo tengo a raya justo a mi lado, no avanza más y si lo hubiera podido zurrar al otro que estaba lateral venga salimos con el object 120 venga colega, proyectiles de flecha este sí es un br 7.3, el anterior el t44 br70 venga objet eres muy blandito no eres muy rápido Podía ser más rápido este cazacarros Venga, ayuda por matar al enemigo Estupendo, habrá caído, habrá caído El japonés Es que este tanque Es una de las cosas que a mí personalmente No me gusta de De galle. Para lo poco que pesa y el poco blindaje que tiene Debería de ser Muchísimo más rápido Pero muchísimo más rápido En fin Venga, vamos al lío. Ya estamos ahí. Ahí están recuperando. Mi compañero está recuperando a. Ah, creo que es este mismo tanque ligero. El tío ha sobrevivido a toda la trifulca que hemos tenido ahí. A ver ¿Qué es eso? Venga, vamos, vamos a por él. A ver, a ver, a ver. Venga, un Tiger. vamos oh. ah. Venga, vale, estupendo. Venga, muy bien derribado, estupendo. Venga, destrozado. Pero es que chingada, era mío. Venga, no pasa nada. Oh, no te choques aquí A ver, a ver, a ver Venga, carros justo por ahí En la zona esa Está marcando de tres apunta entrar en el cuadrante de dos Ahí está justo por detrás Por ahí por donde va el compi Por detrás del desfiladero este Pues de cabeza para abajo El peligro que tiene esta zona Es cruzar por aquí Esa zona es un pasillo de francotirador Y es que si te pillan es que te vienen de lateral prácticamente o de espaldas si vas hacia el puente, hacia tomar a te vienen de espaldas o si te van a pillar por donde nosotros. A ver, este con picas de carros. Por ahí nos vamos a meter. Venga, trabajo en equipos. Muy bien. Algo estamos haciendo bien cuando sale trabajo en equipo al loro, bueno, al loro observar cómo nos mata eh, venga, comete la piedra, venga la única, lo que más faltía, falta quedarme aquí atascado y que encima apareciera un pajarito y con un estornudo me revienta somos muy blanditos el objet 120 venga, esta. en la marca era de un cazacarros y hay un avión que dispara bombardea, estupendo y hay un carro medio carro medio a ver, a ver, por dónde sale 150 Está bien, no, está todavía un pelín más a la vez Lo tengo ya al lado, ahí están las marcas Para la artillería del eh, ahí, ahí Las marquitas, venga, el tío está ahí Alguien está tomando, ah, vamos a ver qué es esto Ah, mierda, me vio ah, qué, qué paciencia Venga, nada, estoy cao, estoy cao Venga, M47, con este Así de frente, nada que hacer He sido demasiado Imprudente, demasiado Salimos con el S6. Tengo que haber esperado un poco, la paciencia. Bien. Venga, vamos. Cambiamos a proyectiles de punta redonda. Venga, están tomando A. Sí, la están tomando. Y están tomando B. Es nuestra. Venga, vamos, vamos, venga ahí hay un compañero, eh, esa es la nuestra en la zona tanque medio, posiblemente el M47S que me explosiones que me destrozó antes es esa marca vamos a ver despacito a no ser que haya sido otro el que haya tomado la zona este no puede estar relativamente muy lejos de donde estoy yo, tiene que estar a punto de salir, ahí por ahí disparan, otro cazacarros, en la zona, hoy salieron los cazacarros, hay dos compañeros arriba en plan francotirador, plan campero, vamos pegadito, venga vamos a ver, ese tío tiene que estar por aquí, ahí hay varias marcas, antiaéreos, está muy lejos, Puede ser que ahí está, el que dispara es ese Venga, vamos despacito A ver el colega este, el M47 Tiene que estar por aquí, a no ser que haya caído Venga, vamos a ver Vamos a pasar rápido, a ver, echamos un vistazo Ahí está el tío, ay me ha disparado Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, vamos, vamos, vamos, al ah, tío se esconde, venga esa marca Joder, me ha faltado medio segundo Lo me hubiera pillado venga, a ver, esa marca es mía, hay otra más eh, ¿qué es eso en el puente? ¿qué es esto? venga, otro, otro japonés, vamos a ver, venga, venga, venga ah, la depresión de siempre de los tanques rusos venga, intacto, venga, otra vez, en el blindaje inclinado. yo no sé cómo me las apaño bueno, tío, tío se mueve bien. Sabe que el lateral no en ningún momento te lo puede poner a huevo porque si no ya sabe que lo revientas. ¿Dónde está el pollo? En la marca es por ahí. ¿Dónde está el tío? Pidemos al otro que está por ahí abajo. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver. Hombre, mi amigo está aquí. Venga, vamos rápido. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Está tratando de cargar un pelín. Bien. Oh, estupendo, qué mal, tío, qué mal, qué mal, qué mal el hiciste muy mal Me tenía me tenías prácticamente de lateral Pues nada Ese fallo te ha costado la vida Venga, ese te dispara Ahí está el japonés Está por ahí otra vez ¿Dónde está el... vaya día, vaya día Con los cazacarros estos japoneses. Venga, a ver si lo podemos flanquear Por alguna parte, allá arriba en el puente El tío se ha hecho fuerte ese blindaje inclinado la verdad es que el tío le saca buen provecho. Se las apaña muy bien. Venga, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el tío por ahí arriba. Vaya, es muy difícil. Coger y desde abajo, arrearle. Bueno, el pollo se esconde bien. Hay una marca ahí atrás. Allá atrás otra marca. Venga, no fastidies. Venga, esa marca del cazacarros. Ahí está, arriba. ahí arriba. gol ah, di oh, el disparo, el tío está ahí. Venga, subos en primera. Primera, esta cuesta es muy pronunciada. Vamos a ver el pollo donde está. Venga, ahí está, ahí está. Venga, vamos, vamos, venga, venga, date prisa. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quieto, no te muevas, a ver, a ver. Joder, macho. Vamos, vamos. Pato. Venga, el tío se gira, vamos para abajo, vamos, que no cierra ahí vaya hombre, venga, vamos, a la recarga no me da tiempo. Venga, vamos para abajo, venga, venga, venga, vamos al arquito, venga, vamos, rápido. Joder el tío, vaya partida que se está haciendo con el cazacarros, el japonés, cazacarros japonés, hochi productivo. A ver el tío, por dónde está el tío, sigue arriba. Vamos a intentar a ver, o subir por el mismo lado o por otro sitio. Y eso, que me cubran mis dos compis. Hay una marca ahí, estupendo. De acuerdo, sí. Venga, acaban de salir. Se ve que esos dos que estaban antes ahí no han podido con el japonés, se los ha limpiado. Y vamos a ver el pollo por donde sale, el tío sigue ahí dando zapatilla madre mía, vaya partida que se está haciendo. Es que me está gustando este tanque. Es que el el japonés, apenas lo tengo investigado. Aquí hay varias partidas que me he enfrentado algunos de estos, y como no lo pillas justo por la chapa lateral que tiene justo en la parte del, del artillero... Es que es duro de cojones este tío el inclinado es un blindaje que la verdad es que cunde bastante y el frontal también lo lleva bastante bien pues, a veces he visto bichos como el Ferdinand que parecen auténticos blindajes y te destrozan en un momento por, la, por delante en cualquier sitio pero no sí sé si me ha llamado la atención este tío pues nada por bueno, aquí no está Mitos compis, a ver si lo distraen. Vamos, para arriba otra vez. El mismo sitio. Venga, vamos, venga. A lo mejor no se espera por el mismo sitio que va a subir. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Joder, está ahí abajo. Mierda. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Nada, la maldita, Venga, me atasco aquí. Bien, cojonudo. Nada, la depresión. Ah, si lo tengo a huevo, venga, marca, marca, marca, marca Venga, a ver, reparar, 29, 28 27, 27, venga, ahí Marca, marca, ¡Ah! que me dispara Bien Lo que me faltaba, otro más ¿Dónde está? ¡Ay! El disparo viene de por ahí y Hay una marca de un compi, venga, ahí he visto Ahí le he visto moverse, venga, 15, 14 Venga, gírate, estamos cargados, se si asoman si asoma Las narices, por ahí le damos Venga, venga, venga, venga 7, 6, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos 2, 1, venga, el tío puede subir por ahí, el japonés Venga, vamos a, vamos a por este Oye, joder, Con tanta emoción no me he dado cuenta Esta partida está casi ganada Muy bien, muy bien, muy bien eh. Quedan poquitas barras, a ver este tío por dónde está A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, aquí estás Hola, aquí estoy Estupendo Bien Madre mía qué jodioso Venga, un disparo Muy bien, muy bien Venga, El, el, el japonés sigue por allá abajo Venga, queda una pestañita A ver cómo acaba esto No creo que de tiempo nada más Venga, ahí Tomando a mis compis No. Venga, a ver, a ver, a ver Venga, misión cumplida, se acabó Quinto en el equipo ah, Me he con la espinita clavada de poder de poder haber destruido a este ya bastante jodido fue el primero que con este me arriesgué bastante <risa> cubriéndome, cubriéndome porque intentando destruir a otro y al final mi compañero teniendo de lateral a ese venga quinto en el equipo 27957 4 críticos, 8 impactos, 87% de actividad y bueno y victoria seguimos en la investigación del T80B estupendo es... todo se ha volcado ahí toda la investigación, todo lo que he pescado todo son premios y nada esto ha sido en túnez victoria en túnez vídeo número 105 del canal acordaros abajo enlace descripción caja de comentarios discord cuadrón ibis Facebook e Instagram y os dejo también el enlace del canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo en Túnez. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale un buen like, dejo de la mejor manera de apoyar al canal y nos vemos en un próximo. Chao.